del Censo 2022 y de cómo va Mendoza con lo que es la carga de datos, la respuesta de los mendocinos online y con lo que se viene para el próximo 18 de mayo. ¿Le damos la bienvenida a él? Daniel García es el coordinador del Censo aquí en la provincia de Mendoza. ¿Cómo estamos, Daniel? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, bueno, parece que estamos haciendo las tareas. Sí, sí. Eh, la idea es que todo el mundo haga las tareas ahora hasta el miércoles. Uh -huh. Claro, claro. Hasta el mismo 18 se puede llenar online. Hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana va a estar habilitado el censo digital. Lo que nosotros estamos recomendando a la población, y aprovecho el espacio, es a que si desean hacerlo, si esa es la forma que quieren responder al censo, deberían hacerlo ahora. Porque probablemente conforme nos acerquemos al 18, la página que es censo.gov.ar empieza a estar con más tráfico de gente y por ahí sea más dificultoso responder. Uh -huh. Entonces lo ideal sería hacerlo, no tarda más de 20 minutos. Bien. Y todos aquellos que no quieran, esperen al censista el 18 de mayo que los va a visitar en su vivienda como pero, habitualmente Roddy, ha sido en los censos. Rodin, en la introducción decía, lo llenas digitalmente y obtenés un código que después Yo le vas... Yo dije QR, pero no sé si ah, es okay. un QR exactamente. Que después le presentas eh, al censista. Exacto, un código digital que es de seis dígitos, de Ajá. números y letras, uh -huh. que nos va a pedir el censista, igual nos va a tocar la puerta, pero nos va a pedir el código y nos va a preguntar cuántas personas viven y de qué sexo. Con esa información culmina el censo para, para mi vivienda. Exactamente. Bueno, ahora yo hago la pregunta esta eh, que, que se escucha en la calle, que tiene que ver con el temor que se escucha en la calle, que me imagino es un mito pero que va a servir para que algunos se animen a hacerlo uh -huh. online. Hay personas que no quieren responder la encuesta online porque dicen Google va a chupar mis datos. Bueno, ahí eh, lo importante es que toda esta información está resguardada por una ley, que es la ley de confidencialidad estadística, que es un acto del Estado, que es un acto fundamental del Estado y por lo tanto se han arbitrado todos los medios para garantizar la confidencialidad. Es entendible, en medio digamos, de esta explosión del, de los medios virtuales que hemos tenido últimamente, la desconfianza. Pero eh, ningún dato de los que va a la base de datos del censo es un dato personal o vinculable a una persona específica. El censo se construye por los datos de toda la población. De nada sirve, sirve mi dato particular individual sino que es el dato que yo brindo en el conjunto de la población el que va a dar datos censales de cuál es el nivel educativo de los mendocinos, cuál es el máximo nivel, en qué sector de Mendoza y en qué departamento eh, el nivel educativo es más bajo y por lo tanto hay que crear más escuelas, en qué lugar falta eh, atención primaria de la salud y así miles de etcétera. Eh, ...que es la información fundamental que estamos requiriendo... pues hace 12 años que no la tenemos... ...en el 2010 fue la última vez... ...y por lo tanto de ahí su necesidad de, imperiosa de tenerla. Nadie les va a pedir, y esto es bueno remarcarlo por las dudas... ...y por una cuestión de seguridad de, de, de la gente que va a ser censada... ...ni de manera online, ni de manera presencial nadie te va a pedir... ...ni eh, cuentas bancarias, ni claves, ni absolutamente nada de eso... Exactamente, solamente eh, online cuando accedemos al censo digital al principio para generar un código único de vivienda el sistema pide un DNI para validar que soy una persona Física, física claro. argentina y mayor de 18 años. Pero después cuando ingreso al formulario, que es una persona de todo el vínculo familiar, cuando ingreso no me preguntan ningún dato de tipo DNI, ingresos, menos que menos, como decías, cuenta bancaria y eso. Tarjetas de crédito, ah, nada Tarjetas. A, a todo esto lo lleno online para eh, evitar el 18 tener que estar en mi casa esperando pero de todas maneras tengo que esperar, porque tiene que pasar el censista y le tengo que mostrar el código que, que acredita que respondí la encuesta. Exactamente, pero el censista va a estar mucho menos tiempo conmigo, claro. porque solamente le voy a pasar el código y me va a hacer estas dos preguntitas y va a seguir a la siguiente casa. Entonces los beneficiados de esto, si tengo la posibilidad de hacerlo, son tanto el censista como las personas. Porque una vez que te respondí al censista, le di el código, ya puedo hacer otras cosas ese día Miércoles, aliado. Hay, hay gente que dice que el, ese código se podría pegar en la puerta o dejárselo, por ejemplo, al encargado del edificio. ¿Eso es posible? Es posible dejárselo a alguien, no pegarlo en la puerta, porque si lo pego en la puerta, el censista no va a obtener estos dos datos extras, que son la cantidad de personas que viven y el sexo. Ajá. Sí al encargado del edificio, porque si es una persona de confianza, que sabe cómo está constituido mi hogar, le puede brindar al censista el código uh -huh. y la cantidad de personas por sexo. Uh -huh. las zonas rurales eh, comenzaron el 4 de marzo, si no me equivoco? No, empezaron el 9 de mayo, que fue el lunes ah, de esta semana. Bien. No y van a estar qué. trabajando hasta el 17 de mayo. Ah, perfecto. Eh, en realidad el censo digital empezó el 16 de marzo. Eh, uh -huh. en la parte rural sí. demanda más tiempo porque los censistas tienen que recorrer muchos más caminos para encontrar diferentes... Eh, viviendas que tienen en su segmento de trabajo eh, son 7000 censistas que ya están trabajando actualmente en el territorio uh -huh. Daniel, es claro que el censo no sirve solamente para saber cuánto el, el número de población sino que hay muchos más datos que va a arrojar este censo porque hay gente que se sorprende cuando le pregunta materiales de la casa o este tipo de, de preguntas ¿no? exactamente, no es es un, es un diagnóstico socioeconómico amplio el censo uh -huh. Pregunta, eh, hay preguntas en relación a la educación a la salud a la vivienda, a las condiciones habitacionales en las que vivimos, cómo está constituido nuestro hogar, quién es el jefe o jefa de hogar, eh, también en qué trabajamos, en qué área económica desarrollamos nuestra tarea, uh -huh. etcétera. Decías, Pero sí, es amplio. Amplio, sí, decías, el 9 de mayo arrancaron en las zonas rurales. ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Vos tenés ese contacto con los censistas como para saber...? Sí, sobre todo el área rural reviste la complejidad de la llegada a los diferentes puestos, que ahí intervienen fuerzas eh, de seguridad del país como ejército, gendarmería, pero realmente la respuesta es muy buena porque bueno llegamos a cada punto de la provincia, estamos solucionando cotidianamente problemas que, tengan, que tienen que ver con el transporte, con llegar a diferentes lugares muy alejados, muy extensos para recorrer entonces, pero la respuesta ha sido buena. En realidad, a través de radios comunitarias, de delegaciones municipales, la gente está al tanto de que los censistas ya están recorriendo los territorios rurales. ¿Vos sabés, Daniel, que tengo en mi memoria, tengo tantos años encima, que tengo en mi memoria eh, un censo donde lo hacían exclusivamente maestras y, y por una cuestión solidaria, ¿no? Las hacían pasar y les daban un café, galletas, porque era una jornada ardua, ¿no? Es una jornada de mucho trabajo para los censistas. ¿Quiénes realizan hoy el censo? ¿Cómo van a estar identificados? ¿Cómo se les va a dar tranquilidad a la gente que va a abrir esa puerta y se va a encontrar con una persona del otro lado? Principalmente también es la estructura educativa de educación primaria pública la que ocupa la mayoría de los puestos del uh -huh. censo, desde los censistas hasta jefes de radio, jefes de fracción y jefas de departamento. Ahí, ahí hacemos un es, alto para, para recordar algo sí. que leí hoy en el boletín oficial y es que se les va a dar puntaje a los docentes que participen. Exacto, tienen un puntaje de 0,5 uh -huh. Hoy salió el decreto, digamos, sí. de la resolución de la EGE Todo aquel, todo aquel personal educativo que participe tiene 0,5 de puntaje uh -huh. Que es un puntaje alto en la carrera docente Claro, bueno eh, Entonces, como ellos. te decía, sí. ajá, son es la mayoría También hay gente de la comunidad, por supuesto uh -huh. Y personal voluntario, porque hay zonas específicas Donde las maestras no, no han alcanzado, digamos, para cubrir todos los puestos y bueno, ahí se ha convocado gente de la comunidad en general, pero en general son las maestras de las escuelas primarias públicas. Uh -huh. Y preguntaba Rodi, ¿van identificados? Van identificadas con una credencial que lleva su nombre y apellido, están instruidos para llevar su DNI, la persona le puede solicitar el DNI para corroborar la identidad. Con una pechera, con una bolsa, además tener en cuenta que sobre todo el 18, que es la gran salida masiva de censistas, las escuelas primarias son las sedes censales, entonces puedo acercarme a la escuela primaria pública, que tenga más cerca a mi domicilio y preguntar si ese es el censista asignado a mi barrio, a mi calle. Uh -huh. Y también tener en cuenta que la policía va a estar acompañando eh, a todas estas gente, somos 31 mil personas en la provincia que vamos a estar desarrollando esta tarea. Entonces, si bien es un feriado, es un día de mucha movilización de personas y los censistas están preparados para brindar seguridad. No pueden entrar a la vivienda porque están intruidos por seguridad propia y también del respondente de no ingresar a la vivienda, pero también por cuestiones sanitarias saliendo de una pandemia, eh, están preparados con alcohol en gel, barbijo, mantener el distanciamiento, etc. ¿Ese día que es feriado va a haber actividad económica de algún tipo? Digo, negocios abiertos, casas de comida, restaurantes, algo por el estilo. El decreto censal establece que las grandes actividades comerciales como supermercados y centros comerciales <risa> No funcionaría en ese día. Uh -huh. Sí, obviamente que hay negocios, comercios más chicos que probablemente funcionen. Eh, pero en general el, el fin del feriado es lograr que la mayor cantidad de gente esté ese día en su vivienda. Por eso también es un día miércoles, no un día lunes o viernes que puede considerarse como un feriado largo, sino uh -huh. que es... Eh, Está destinado de a eso. Entonces, los claro. trabajadores sociales como ustedes probablemente estén trabajando. Uh -huh. Ahí tenemos el censo digital como un instrumento para facilitarle la tarea al censista. Y si no, eh, esperaremos al censista. La gente, mucha gente va a esperar a los censistas y le va a claro. responder al censista. Uh -huh. eh, pero si por cuestiones laborales de no hay nadie en casa, ¿cómo se hace? Más allá de que lo responda online porque le tengo que mostrar el código a alguien, ¿cómo, cómo hago? Ahí lo importante es dejar a una persona a cargo de entregarle al censista eh, el código y responderle estas preguntas que les decía al principio. Si no puede ser alguien afín a mí, o sea cercano, puedo dejar un vecino que conozca el dato y demás. Y también tener en cuenta que los censistas trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Uh -huh. Es decir, que si en la primera mañana no estoy... Y al mediar regreso del trabajo, el censista va a volver a tocar la puerta porque va a notar una ausencia momentánea en mi vivienda. No sé. Entonces va a volver a indagar si llegaste a la vivienda y atenderte. Si no estoy en todas esas horas, eh, dejar a alguien que pueda atender al censista. ¿Hay multa para el que no cumpla con eh, esto de responder la encuesta? Exacto, está... Eh, digamos por decreto tanto nacional como provincial es obligatorio a nosotros eh, preferimos no apelar a la, a la, a la palabra obligatoriedad, uh -huh. porque en realidad preferimos apelar a la importancia que tiene la respuesta al censo más que a la obligación de hacerlo. ¿no? ¿Pero de cuánto es la multa? No está eh, viabilizado porque es todo un proceso que se tiene que realizar después, así que no te sabría responder una uh -huh. Un monto específico, pues, sí, claro. de acuerdo a la ley que lo establece y el decreto, hay un, un canon estimado de lo que podría llegar a ser la multa, pero no eso es un asunto legal que tiene que viabilizarse de alguna manera. no ¿Y hay manera de justificarlo en caso de que me caiga esa multa? Digo, ¿tenía un justificativo? ¿Lo puedo llegar a justificar? Eso tiene que, que ver con el proceso legal posterior. Uh -huh. Tampoco te sabría decir uh -huh. bien cómo okay. eso se implementaría, ¿no? Bien. Daniel, y una vez que concluya el relevamiento, ¿cuánto tiempo lleva procesar los datos o tener algunos preliminares? Hay un primer dato preliminar que probablemente esté a la semana del censo, eh, que es la cantidad de la población por sexo. Uh -huh. Y después, al mes, se espera un primer informe preliminar con las principales, digamos, variables. Y al año, en junio del 2023, el INDEC sí. eh, tiene planeado pasar un informe general. Todo esto depende de INDEC, que es a nivel nacional. Claro. Entonces los claro. datos llegan y se procesan a nivel nacional. Nosotros recibimos las bases acá en la dirección de estadística, pero con mucho tiempo de dilación, digamos. Para que podamos nosotros trabajar con Mendoza específicamente, tarda un tiempo. Creo que si no saco mal la cuenta, a la semana justa también es feriado. ¿No? Es 25 de mayo. Sí, el 25 de mayo, claro, el miércoles es 18 y el miércoles siguiente es 25 O sea que será un día antes, un día después seguramente Ahí que vamos a estar teniendo ese, ese dato Esa cifra preliminar Probablemente, tal vez el mismo día, eso de acuerdo a cómo funcionan los sistemas Puede llegar a haber un primer dato preliminar Pero eh, desconozco realmente porque eso depende de Nación Y, y, <risa> y cuando la tarea de la carga, porque los censistas van a los domicilios, se hacen papel ¿Y eh, después se cargan los datos? ¿Dónde? ¿De qué manera? Los censistas trabajan eh, con una aplicación que se llama Censar, que es una aplicación que funciona para ir cargando la agenda de trabajo de ese día. Si no funcionara esa agenda, y por ahí es importante, si hay censistas escuchando, eh, si no funciona el, el papel, digamos, la planita papel, que es la que históricamente se ha usado en la el censo, ellos van llenando esa información y esa información... Se guarda en las cajas mismas en donde llegó el material desde Buenos Aires, desde el INDEC, y se manda, digamos, toda esa información. Sí. Y allá, a través de escáneres y de carga de datos, eh, se va desagregando esa información y ellos generan la base de datos. Eh, Nosotros ejecutamos eh, la parte logística del censo. Uh -huh. si, si soy docente, tengo el beneficio de este 0,5 de, de, de puntaje, ¿Punto? ¿no? Y si no soy docente, ¿tengo algún beneficio o es adonoren? No, cobran un, un sueldo también los docentes, uh -huh. eh, los censistas urbanos cobran 6 mil pesos por la tarea y los censistas que trabajan en zonas rurales cobran un poco más de 8.500 a 15 mil pesos dependiendo del radio que les toque trabajar. ¿Todavía hacen llamado a aquellos que quieran eh, participar de la tarea? Ya están cerrando los okay. equipos. Los llamados que se están haciendo ahora es para cubrir bajas, personas que no quieren censar, que se anotaron en un principio y no quieren, que eso nos lleva bastante trabajo a todas las personas. Estamos con la coordinación de gente porque, bueno, ya deberían estar ya este día cerrados los equipos de toda la provincia. Mendoza, Son, como Mendoza, les digo, 31 mil personas. Mendoza tiene algunas zonas que a veces los solemos mal llamar zonas rojas, ¿no? donde a veces no entran ni colectivos, ni taxis, ni, ni deliveries, ni ambulancias. Eso está estipulado, ¿no? ¿Está pensado Por cómo, supuesto. cómo se va a Y tiene un tratamiento especial a través de los municipios, a través de la Fuerza de Seguridad, uh -huh. a través del mismo, del, en general la gente que trabaja en la zona, conoce la zona o es también de la zona. Uh -huh. Algunos barrios que tienen una distribución eh, no habitual en su urbanización, están saliendo desde ahora los censistas para ir recorriendo y no dejar ninguna casa sin censar, pero sí. To, todo está estipulado. Daniel, muchísimas gracias por este tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que estén gracias. muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí está el Censo 2022 en marcha por ahora uh -huh. online el 18, feriado nacional. Hay que estar en casa para responder la encuesta o bien para mostrar el código de que uno ya cumplió de manera online. Exactamente.